parte del laboratorio recordarán ustedes que en la sesión anterior habíamos desarrollado la, el ejercicio 1 o el procedimiento 1 que era preparar disoluciones saturadas utilizando un medidor y el y habíamos iniciado el punto 2.1 que correspondía a preparar eh, cuatro disoluciones con bueno con diferentes guiones ahora eh, vamos a resolver en este laboratorio el día de hoy el punto, bueno, vamos a orientarlo para que ustedes resuelvan el punto 2.2, 2.3 y 2.4, que son tres puntos y en los dos últimos ustedes van a tener que trabajar con la transferencia realista. Eh, recordarán ustedes que la transferencia realista eh, correspondía a que ustedes presionaran una válvula para más o menos echar el volumen que necesitaban. Bien, entonces, por, por estos dos últimos puntos, eh, bueno, asumo que nadie aquí tiene habilidades eh, de hacker, entonces espero que los valores o que los resultados no sean eh, 100% reales, o 100% exactos, dado porque vamos a utilizar el método realista, como eso ocurriría realmente en un laboratorio. Eh, solamente cuando se requiere un alto grado de de conciencia de lo que se está haciendo, um, por, por decir, cuando me pre, el, el experimento requiere que la disolución sea a una concentración específica, allí sí deben tener bastante cuidado en preparar las disoluciones, tienen que tener cuidado eh, extremo. Pero antes de eso vamos a intentar solucionar o orientarles más que todo el punto 2.2, um, que corresponde a determinar el contenido de azúcar en una muestra de bebida gaseosa. Y con base en eso, pues, eh, vamos a intentar determinar, o sea, nos piden que preparemos una disolución con una concentración conocida, y con base en eso nos, nos vamos a orientar para determinar el contenido de azúcar en una disolución que se llama cola genérica o bicola la cual está la, el cual tiene contenido de azúcar de manera desconocida. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es, vamos a preparar una disolución de, de desconocida, perdón, una disolución conocida, y comparativamente las propiedades de esa disolución con respecto a la otra disolución, a la desconocida, pues comparativamente vamos a intentar determinar cuánto es la concentración de azúcar de la disolución desconocida. Entonces, para ello... Eh, los voy a orientar aquí en cómo preparamos la resolución conocida, dado que la desconocida ya está preparada. Y bueno, ustedes básicamente aquí van a intentar eh, diseñar un experimento para poder determinar ese contenido de azúcar o de sacarosa en la muestra desconocida. Por el diseño del experimento, básicamente aquí les estoy eh, sugiriendo que utilicen pues la densidad, dado que la densidad para estas disoluciones, voy a colocar una nueva por acá, utilicen la densidad, entonces ustedes comparativamente, eh, conociendo la concentración de azúcar, ¿sí? De la muestra conocida, vamos a colocarla aquí conocida, y teniendo la densidad, ¿sí? El experimento se va a basar en función de la densidad. Van a tener acá una, me, una mezcla con una concentración de azúcar. Desconocida. Y esta concentración no la pueden conocer, obviamente, porque está oculta. Lo que les recomiendo es que utilicen la densidad. Y pues eh, tienen aquí una regla de tres sencilla. Si tienen la molaridad de la conocida y la densidad de la conocida, y, y si tienen la densidad de la desconocida, pues pueden llegar fácilmente a la molaridad de la desconocida. Entonces yo los voy, los voy a orientar a preparar la disolución conocida, y los voy a orientar para cálculo de la densidad de esa disolución eh, conocida. Los dejo allí, en este, o sea, yo los oriento en este punto, y los, de, y los dejo allí para que ustedes determinen la densidad de la desconocida, e infieran cuánto es la concentración de la desconocida. Pues si les parece, empecemos. Um, primero que todo, como les dije, el trabajo de un químico eh, en el laboratorio es primero sentarse con una libreta y realizar todos los cálculos necesarios. Entonces voy a, a retomar a ver qué es lo que me está pidiendo este ejercicio. En... El primer punto me dice, realice los cálculos necesarios para preparar 250 mililitros de una disolución de sacarosa que contenga 12 libras de azúcar por cada galón de agua. 12 libras de azúcar por cada galón de agua. Son unidades del sistema inglés que no conozco, entonces tendría que buscar las equivalencias de libras a gramos y de eh, galón a mililitros o a litros. Entonces esta primera parte eh, se va a encargar de convertir las unidades desconocidas, o las unidades poco comunes para nosotros, como las libras, y pasarlas a gramos, y eh, el galón lo vamos a pasar a mililitros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues buscamos una tabla de factores de compresión, pues buscamos, dado que estamos en modo de moto, buscamos eh, libras a gramos, y la conversión de libras a gramos es que un, una libra son 453.592 gramos. Les voy a anotar por aquí el factor de conversión, una libra, lb va a ser igual a 453.592 gramos. Listo, ya tenemos la unidad de conversión de libras a gramos, y bueno... También vamos a convertir galón a mililitros. Y según esto, un galón son 4.546.09 mililitros. Vamos a tener por aquí un galón. Es igual a 4.546.09 mililitros. Entonces, estos son los dos factores de conversión que voy a utilizar. ¿Ven? Entonces, me dice que la disolución eh, va a tener 12 libras de azúcar. Entonces, vamos a hacer ah, saber cuánta es la masa de azúcar que vamos a utilizar. Entonces, van a hacer a ser 12 libras. ¿Y ¿Sí, claro? Usted disculpe, lo que pasa es que una compañera en WhatsApp, Daniela Reina, dice que el sistema la sacó y que no puede volver a ingresar. Vamos a ver qué pasó. Personas, ¿cómo se llama ella? Daniela Reina. Dile que intente ingresar nuevamente y voy a estar aquí pendiente para aceptarla una vez entre. Creo que cuando empecé a grabar la sacó, si mal no estoy... Esperemos a ver si, si entra. El problema de, de este sistema de Google Meet es que los usuarios tienen que ingresan a la reunión tienen que ser usuarios que estén bajo el dominio de la universidad mail.uniaatlántico.deu.co, para que no tengan ningún problema de que el sistema lo saque cuando se realiza alguna acción que está privilegiada para los, el dominio de la universidad. Entonces, muy, gen, muy, usual, o sea, muy gentilmente les sugiero lo siguiente. Cuando ustedes vayan a entrar a la reunión, eh, voy a hacer eso. Voy a, ¿Dónde está el curso de química? Mira, cuando uno ingresa, allí, le doy clic allí y me dice, bueno, va a ingresar al Google Meet. Él se este está preparando para iniciar en la sesión. Voy a, a cancelar aquí la, la cámara y el, y el audio. Y si, si ustedes notan acá en la parte derecha arriba, dice, o oh, ahí está mi correo, por, mi correo personal, que es el correo que utilizo por defecto en Gmail. Entonces, para yo poder ingresar a la reunión que está, a esta reunión, a esta que está aquí yo tendría que pedir permiso para unirme a la reunión. Entonces, ahora me voy a cambiar a otro dominio, que no sea el dominio eh, gmail.com, sino un dominio que sea eh, unietalantico.do.com. Entonces, voy a darle aquí en cambiar en cuenta, switch account, cambiar cuenta, y allí se me abren todos los correos posibles que yo tengo activos. En Gmail. Entonces tengo el correo personal, tengo la coordinación curricular de química, el, mi correo institucional de la universidad y, bueno, otros correos allí. Entonces, como les dije, el que está avalado para esta reunión es Gmail, eh, perdón, Uniatlantico.edu.co Entonces voy a intentar ingresar con el correo del Comité Curricular de Química. Entonces le voy a dar clic allí. Le doy clic allí. Espero que cargue Un momento. Y si se dan cuenta, ahora ya no me dice pedir ingresar. Ahora ya yo me puedo venir directamente. Porque ya estoy usando el correo que tiene el dominio mail.inatlantico.do.com. De eso es lo que ustedes tienen que notarse antes de ingresar a la reunión. Para que no lo saque cuando pues, se realiza cualquier cosa por acá. Bien, dejando eso claro, no sé si ya pudo entrar. Bueno, sigamos entonces mientras intenta entrar. Y bien, entonces vamos a realizar la respectiva conversión de las 12 libras de azúcar por cada galón de agua. Entonces vamos a determinar cuántos gramos hay en 12 libras, utilizando el factor de conversión de que una libra contiene exactamente 453,592 gramos y eso me da 12 por 453.59 me da 5000 440 43 104 gramos de de azúcar o de sacarosa Listo, entonces ya aquí tengo la masa de la sacarosa. Y por acá abajo, por acá abajo, tengo cuatro, el, o sea, necesito determinar los mililitros de la disolución. Entonces me dicen que la disolución está preparada mezclando 12 libras de azúcar por cada galón de agua. Entonces voy a ocupar un galón de agua para mezclar esas doble, dos, 12 libras de azúcar. Entonces un galón de agua. He pasado a mililitros, son 4.546.09 mililitros. Y no hay que hacer la conversión, simplemente esta es 4.546.09 mililitros. Esto va a ser mi volumen de la disolución. ¿Listo? Entonces ya tengo los, ya tengo los datos que me van a servir para conocer las concentraciones de esa disolución en la siguiente. Entonces voy a preparar ahora 250 mililitros de esa disolución uh, el, utilizando el siguiente recurso. Ahora esto tengo que escalar. Voy a, voy a convertir, dado que esto me pide molar, molaridad, entonces voy a convertir estas, estos gramos de sacarosa los voy a convertir a moles de una vez. Entonces... Un mol de sacarosa pesa 180 o 360, disculpenme, sacarosa. La sacarosa tiene masa molar C12, C12 342.29, la masa molar de la sacarosa. 300... ¿vamos por aquí? 342,2965. Y esto allí me da la moles de sacarosa. Entonces esto va a ser 5443.104 entre 342.2965 y eso me da 15.90%. 90 17 moles de sacarosa bien, ahora entonces tengo moles por un lado y tengo volumen de la disolución por el otro puedo determinar fácilmente la molaridad entonces la molaridad va a ser igual a las moles de sacarosa sobre el volumen de la disolución entonces las moles de sacarosa son 15.90017 Gramos, perdón, moles. esa o entre el volumen, que es esta cantidad que está acá, con 4.546,09 litros. Perdón, estaba mililitros. Antes de hacer eso, hay que pasar este volumen a litros. Simplemente aquí, factor de conversión, mil mililitros, un litro, y esto da... 4,546 1 litros. Entonces, esto es 4,546 1 litro. Entre 4,546 1. Y esto me da que la molaridad es exactamente 3, ya reviso WhatsApp, 3, 49 79 molar. molar. Acá. Listo, esta es la concentración de la sacarosa en la en la mezcla conocida esta va a ser mi concentración en la mezcla conocida sí ahora el ejercicio bueno ya hay, aquí terminé la concentración en co conocida ahora yo si quiero sí. si quiero puedo determinar ¿ve? puedo determinar las siguientes cantidades la molalidad y la fracción molar Ya que ya determiné la molaridad, puedo determinar la molaridad y la fracción molar. Aún no he preparado, preparado, preparado la disolución. Esto todavía no lo, no lo he hecho. Vamos a colocarlo aquí en rojo para orientarnos en que esto aún no lo hemos resuelto. Aún no hemos preparado la disolución de 250. Simplemente lo que hemos hecho es unos cálculos para preparar esta, diso para preparar esta disolución. Eh, con base en lo que, la concentración de 12 libras de azúcar en un galón de agua. Entonces ya con esa concentración de 12 libras de azúcar en un galón de agua podemos determinar la molaridad y la molaridad la encontramos como eh, 3.4979 molar. También podemos determinar la molaridad y la fracción molar. Entonces, para determinar la molalidad, deseo o tengo que conocer la cantidad de agua que tiene la disolución. Entonces, para conocer la cantidad de agua, lo que hacemos es asumir también, asumir que la densidad de la disolución, asumir que esta, esta disolución que está aquí, o sea, estos 4.546.09, Asumir que eso eh, tiene una densidad de un gramo por mililitro, la misma densidad del agua. Entonces voy a, bueno, una de las cosas que debo hacer es esto, asumir la densidad igual a un gramo por mililitro. Si el ejercicio no me, no me da la densidad por ningún lado, yo debo asumir que es un gramo por mililitro. Entonces voy a tomar esta cantidad, hasta aquí. y la voy a trasladar por acá, se 4. para poder determinar la masa de la disolución. Conociendo la masa de la disolución, y conociendo la masa de sacarosa, que es esta cantidad que tenemos por acá, eh, puedo conocer la masa del agua y meterla en la fórmula de molalidad, dado que las moles ya las conozco, que las moles son 15.907. Bien, entonces, la masa de la disolución va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. La densidad es un gramo por mililitro, y el volumen son 4.546,09 mililitros. Aquí mililitros con mililitros se cancela y esto me da exactamente 4.546 0,09 gramos. Esta es la masa de la disolución. La masa de la disolución. Que va a ser igual a la masa de agua más, ¿eh? más la masa del azúcar. La sacarosa. Sacarosa. Listo, entonces yo aquí puedo determinar la masa de la, del agua. La masa del agua va a ser igual a esto, menos la masa de sacarosa, que ya la conozco por acá, la masa de sacarosa son esta cantidad, y básicamente yo puedo determinar la masa del agua. Entonces, la masa del agua, la masa del H2O, va a ser igual a esta cantidad, 4546,09 gramos, menos la masa de la sacarosa, que la determiné por acá como cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres puntos ciento cuatro cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres puntos cero cuatro tenemos cuatro mil quinientos cuarenta y seis puntos cero nueve menos ¿sí? ¿Y qué da más? ¿Qué pasa aquí? Eh, me reviso. Un, un galón son 4.546 mililitros. Le falta el 1, profe. ¿A dónde? Eh, disculpen, yo me perdí. A la masa de sacarosa lo puso como .04. 104. Sí, pero igual no me da. No me da porque esto da 4.000 y esto da 5.000. Y no me da. O sea, 4.000 menos 5.000 da negativo. La masa no puede ser negativa. No, porque no me da. A ver, déjenme que yo reviso un momentito. Un galón son 4.500. 4, y yo reviso las conversiones. Un galón son 4.500 mililitros. Está bien, un galón son 4.500 mililitros. Estos mililitros pasados a, a masa son 4.000... Y 12 por 4.53, 159. 5.000. Bien, entonces, no sé por qué no da. Y como no da, entonces quitemos este punto del taller. No, el laboratorio. Entonces, no vamos a determinar la molaridad, voy a cacharla aquí. Eso no lo vamos a determinar, pero sí vamos a determinar la fracción. Bueno, ni tampoco la fracción molar podemos determinar. Nada más con la concentración. Bien, entonces, olviden todo este último paso. O sea, el 2.2 no se va a hacer. Sí, sí, sí se va a hacer, pero no se va a determinar ni la molaridad ni la fracción molar. Solamente podemos hacer el cálculo de la molaridad, que ya lo hicimos aquí. Ya tenemos la molaridad de la disolución conocida. Ahora vamos a hacer la, el cristal rojo, vamos a preparar 250 mililitros de esa disolución. Entonces aquí es básicamente un cálculo para determinar eh, cuántos gramos de sacarosa de hoyo mezclar para preparar 250 mililitros. Entonces simplemente aquí ya yo determiné la molaridad y aquí en este punto pues estamos bien, la molaridad está bien calculada. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que está en rojo, vamos a preparar 250 mililitros de una disolución usando el recurso del laboratorio. Entonces, para ello, debo hacer el cálculo de cuánta masa de sacarosa debo mezclar para poder preparar 250 mililitros de la Entonces, pues, Básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Necesito un balón de 250. Necesito un balón de 250 mililitros. Y, y necesito que tenga una concentración de 3,4 mililitros. 3,4979 molar. Ahora, para poder preparar esto, necesito la masa de sacarosa para poder preparar la disolución. Entonces, simplemente realizo los cálculos. Recuerden que molaridad son las moles de sacarosa entre el volumen expresado en litros. 250 litros en litros o sea, da 0,25. Haciendo la respectiva despeje, las moles de sacarosa son iguales a la molaridad, que es 3,25. 4,9, 7,9 moles por cada litro por 0.25 litros. 3.49, 79 por 0.25. Eso me da 0.87, 45 moles de sacaros. Ahora, para poder determinar la masa de sacarosa que debo pesar, simplemente aplico factores de conversión, sabiendo que un mol de sacarosa pesa 342 gramos. Entonces, un mol de sacarosa pesa 342.296 gramos. 342.296 gramos. Y esto me da que debo pesar 299, 32, 93 gramos de sacarosa, y echarlo en el, el Meyer este, con el palo de... Entonces esta es la masa que debo pesar, aunque muy por encima, pero bien. No sé por qué esto está dando así. Entonces pues ahora lo que debo hacer a continuación es cargar el recurso de Chen Vamos a ver por aquí esto. O sea, necesitaba cargar archivo, cargar asignamiento, moralidad y densidad. El recurso de de continuidad sacaráse a la muestra de en Entonces estamos aquí, ¿no sé dónde está? Ok, Vamos a con esto. Lo que no quiere cargar. Y vamos a regresarnos. Vamos a darle nuevamente este geometría. Go. ¿A ustedes les cargo antes? Vamos a jugar con otro Nueva York. a ustedes les carga este, este ejemplo en Virtual Labs, este geometría, cola y sacarosa, problema de concentración. No, no canta. Voy a intentar cargar cualquier otro, a ver si es que este es el que no funciona. Toquimetría... Profe, eh, a mí sí me cargó. El, bueno, ahí está cargando. Listo. Voy a intentar nuevamente toquimetría. Eh, cola y sacarosa. Problema con de concentración. Bien. Gracias a Dios y Entonces para ver el, lo que hay el procedimiento aquí le damos a File eh, Load Segment y nos muestra pues vamos aquí a Molaridad de densidad punto 7. 30 libras en 2.5 30 libras. 13.607.8. Entre la sacarosa tiene una masa de... ejemplo, 42.2965, 39.75, entre los galones son, un momentico, ya estoy rectificando aquí los cálculos, 2.5 por... 9.46 353 estamos tomando el número 4.2 ya 3.49 Bien, vamos a intentar pues, a ver, Entonces necesitamos sacarosa y la cargo. Necesitamos uh, Vidrería. Necesitamos un flasco volumétrico de 500, de 250. Acá. Y necesitamos la balanza. Por aquí otros. De la herramienta montamos la balanza y adicional a la balanza necesitamos nosotros una cosa para pesar le colocamos aquí, zoom, colocamos el papel para pesar en la balanza le colocamos ahí para que se ponga en cero luego tomamos la sacarosa y le agregamos allí a ese papel para pesar, y la masa de esa que habíamos determinado acá era 299.3293. eso también me quedamos 299.3293. Y damos ahí que le agregue toda esa cantidad. Me dice que el costo ese para pesar no... Ok. y ahí me acabé toda la sacarosa que estaba allí voy a quitar esto de aquí y como se acabó la sacarosa que estaba allí pues simplemente cargo otra y pues voy a cargar otra un comentario por acá bueno, sí Sí, eso no se debe hacer en el laboratorio, pero bueno, ya que estamos aquí de manera virtual, donde todo lo podemos. Voy a transferir esa cantidad de sacarosa directamente acá, entonces me dice que originalmente 299.32 lo que yo voy a transferir, que a mí en, en estos momentos me parece mucha cantidad, pero no sé, no sé por qué. No sé si es que la, la unidad de compresión de galones a micro está, está bien. Según bueno, esto acá son, voy a ver nuevamente el tiene 30 libras de azúcar en 2.5 galones de agua, 30 libras de azúcar, a mí eso me parece mucho, voy a cargar la disolución de la mezcla genérica, Ahí tiene la concentración de glucosa, 0.6. Igual me sigue pareciendo mucha cantidad. ¿Qué pensemos aquí: son 30. Sí, claro, dígame. Me encontré acá en una tabla que dice que un galón son 3.785 mililitros, o sea, centímetros cúbicos. ¿Cuántos? 3.785.4. Pero en el convertidor de internet sale 4.546. Oh. Porque igual no sé si entienden mi, mi contradicción aquí, es que 30 libras de azúcar en 2.5 galones de agua. 2.5 galones de agua, voy a colocar aquí 2.5, en litros vamos a colocarlo aquí en litros: 11 litros. Y eso pesaría 11 kilogramos, más o menos. O sea, 2.5 galones de agua pesarían 11 kilos. Pónganle ahí. Ahora, lo que con lo, mi contradicción es que son 30 libras de azúcar. Recuerden que los, los galones son 11 kilos apenas. Los 2.5 galones pesan aproximadamente 11.3 kilos. Y ahora vamos a pasar eh, libras a gramos. Y son, eh, las libras son, bueno, pasémoslo a kilogramos directamente. Y son 30, 30 libras. 13 kilogramos. Recuerden, un galón, o sea, los 2.5 galones son 11 kilogramos. Y la cantidad de azúcar que le estoy echando son 13 kilogramos. Estoy echando más azúcar que agua. Estoy echando 13 kilogramos de azúcar por 11, gramos, 11 kilogramos de agua. Entonces, esa cantidad me parece excesivamente... Ridícula. No sé si es que yo estoy tomando mal este, este punto, no sé si me acompañan a leer nuevamente. Dice el problema de la sacarosa. Las disoluciones acuosas de sacarosa son importantes en muchos productos alimentarios. En esta actividad prepara, prepararás una disolución con una concentración específica de sacarosa y también necesitarás diseñar un experimento para medir la concentración de sacarosa. Un primer punto. La compañía de Coca-Cola, mucho tiempo antes, decidió no patentar esta fórmula, pero la protegió con un secreto de marca que nadie lo pudo copiar. Nadie puede copiar ese secreto de marca. Mientras se realizaba, se estaba escribiendo el libro acerca de la compañía de Coca-Cola, para Dios, País y Coca-Cola, Mark Pendergast. Creyó que vino, que él ya descubrió la fórmula de la Coca-Cola. Y la publicó. Dice que contiene 30 libras de azúcar en 2.5 galones de agua. 30 libras de azúcar en 2.5 galones de agua. Lo que yo entiendo aquí, 30 libras 2.5 galones de agua. No sé si estas 30 libras... Como aquí, US... US Gams. Son galones americanos? Un 3.000. Ahora son galones ingleses? Un 4.000. Nada. Igual ambos están muy por debajo. Esto aquí me parece que está mal. Y bien, entonces vamos a cambiar esta cosa. Dado que. O sea, la la concentración que yo tengo en mi mente me da más, o sea, esto, según esto, lo que entiendo aquí, tengo más azúcar que agua. O sea, tengo por 11 litros de agua, que pesaría en 11 kilos más o menos, tengo 13 kilos de azúcar. Y bueno, yo sé que la sacarosa, la gaseosa tiene bastante azúcar, pero no tanto. O sea, yo no, no estoy... Entonces, vamos a cambiar este punto porque no está dando. Y vamos a cambiar uh, estas 12 libras por 1.2 libras. Digo esto porque yo creo que sí. sí ah. Entonces Cambiemos esas 12 libras por 1.2 libras. Y revisitemos los cálculos acá. Entonces, aquí no serían, no serían 12 libras, sino sería 1.2 libras. A veces, bueno, en el laboratorio tocaba eh, pues tenemos 1.2 libras y ya esto no daría eh, 5.443, sino que la coma se corre un punto y ahora esto daría 543. 104. Estamos reciclando cálculo. Listo, entonces ahora tenemos que la cantidad de sacarosa. Uh, bueno, lo, lo dividimos entre esta cantidad, entre 342. Es decir, 544,3104 entre 34, 342.965 ya no da 15, sino que da 1.5. Lo que hice fue dividir esa cantidad entre 2. Entonces tenemos 1.59017 moles. Y listo. Ya con eso podemos proceder, entonces si cambiamos eso por 1.2 en vez de 12 todo va a funcionar a las mil maravillas y aquí ya no va a ser 1.15 sino va a ser 1.5 borramos la coma y esto no va a dar 3.49 sino 0.3 borramos esto aquí y reciclamos todo para no Listo, está la concentración en molar, eh, que sería esta misma concentración acá. a borrar esto. Borremos esto bien. Y la concentración de glucosa entonces es 0,34979 molar. Y pues bien, ahora sí con esta cantidad sí podemos trabajar, eh, dado que aquí, bueno, multiplicamos por 0.25, que era el volumen en litros. Voy a escribir esto nuevamente. Las moles de, de glucosa que vamos a trabajar serían, eh, las moles son volumen por la molaridad y la molaridad son 0.34979 moles por litro, por el volumen, que vamos a preparar 250 mililitros de la disolución, entonces serían 0.25 litros, y eso me da entonces, me daría un cero extra, dado que lo que hice, lo único que he hecho es dividir todo entre, entre 10, entonces sería 0.0, eh, 87.45 por 342 lo que me da una cantidad de glucosa de 29 gramos, 29.3, esta cantidad que tenemos acá. Listo, ahora sí con esa cantidad pues ya podemos trabajar. Bueno, y podemos determinar la molaridad, la molaridad, pero vamos a lo que vinimos, que es a preparar la disolución. Entonces, lo que debo pesar son 29.93293 gramos de glucosa, agregarlos al frasco volumétrico de 250 y completar con agua. Eso es lo que debo hacer. Entonces, nuevamente regreso acá. Ya una vez hecha esta modificación, o esta improvisación, ustedes me perdonarán, pero vamos a... Nuevamente a, a traer el, el cosa este para pesar, el papel papel filtro para pesar. Lo colocamos ahí en la balanza, se colocó en 0.04, le colocamos ter, para que se coloque en cero nuevamente. Funciona. Profesor, le voy a contar yo que en mi procedimiento, yo no coloqué lo de la balanza porque a veces yo un día lo del ter y no, me, no, se, no, no se colocaba en cero. Bueno, cuando eso suceda, simplemente le dan a actualizar. Como esto es un eh, servidor, ahora hay que reiniciarlo. Entonces, nuevamente yo voy a cargar la balanza, voy a cargar el coso ese para pesar, el papel para pesar, y voy a cargar la sacar Listo, aumento aquí el tamaño para que se observe bien. Tomo el papel para pesar, lo coloco en la balanza, y ahora sí debe funcionar el y Ahora sí funciona. Y voy a revisar cuánto es la cantidad que necesito pesar. Son exactamente 29.93293. Entonces sería, agarro la chacarolla, la coloco encima del papel para pesar, serían 29.93293. 93.293. Y le doy, esto estamos el primero dice que esto es preciso, entonces le doy preciso y le doy por... Y listo, dice que se transfirieron 29.93 gramos de, de gramos fueron transferidos. Listo, está bien, cierro esto aquí. Ya coloco la sacarosa en un ladito. Y ahora lo que tengo que hacer es cargar nuevamente en, en la vidriería el frasco volumétrico y voy a cargar el de 250. Este que está aquí, frasco volumétrico de 250. Voy a transferir toda la cantidad de glucosa de allí, al frasco volumétrico. ¿Sí? Bueno, ahí digo que la transfiera todo. No, no transfirió nada. Colocamos allí, y bueno, la cantidad va a ser la misma cantidad. 29.93. 2.93. 93. No voy no a escribir más. Listo, lo doy por, ahí se transfirieron la cantidad de glucosa. Retiro esto por aquí y ahora en mi frasco volumétrico está la glucosa allí en el abajito. Se, se alcanza a apreciar. Para preparar la disolución lo que tengo que hacer entonces es eh, simplemente regresar aquí al almacén de reactivo. En donde están las disoluciones solamente cargo el agua destilada. Bien, ¿Sí? pasó? agua destilada. No, me Bueno, esto está mamándome gallo que no me deja. Ahora sí, esto lo que quiero es cargar el bendito abuelo. Y hombre. bien entonces vamos a reiniciar esta cosa otra vez voy a cargar el agua estirada para así si carga voy a cargar el rasco volumétrico de 250 y voy a cargar la sacarosa entonces voy a hacer el procedimiento como no debería hacerse, voy a usar la balanza, sin tocar la sacarosa, la pongo aquí, le voy a transferir la masa de 29.93, le doy powder, se fue la sacarosa, cierro esto, y sacarosa, la sacarosa, agarro el agua destilada, la agrego aquí y le voy a agregar primero 100 mililitros, le doy por, y retiro el agua un momento para revisar la disolución listo ahí está la disolución y acá en la parte de información me aparece que el frasco volumétrico tiene un volumen de bueno él tiene un volumen de 250 pero actualmente tiene 11.118.78 para completar 250 eso sería 250 menos 18.78, serían 131.22, y ese es el resto de cantidad de agua que tengo que transferirle. Entonces serían 131.22, le doy pour, y ya retiro este, esto de aquí, y ahora mi disolución, ya está aquí preparada, es, me dice que ya el volumen que contiene es de 250 mililitros. Ahí está, esa es mi disolución, di, di y en el punto me dice que eh, etiquétela como muestra conocida. Entonces vamos a etiquetarla como muestra conocida. Para etiquetarla simplemente le damos clic derecho y le damos renombrar, rename, y aquí le colocamos muestra conocida. Le damos rename, y ahora esta es la muestra conocida. Esta es la muestra conocida. Y lo que tengo que hacer es comparar esa mezcla conocida, con esta mezcla que está desconocida, aunque si ustedes separan aquí en la mezcla desconocida, aquí les dice la molaridad de sacarosa, que esa no es la idea, la idea es que utilizando eh, conocimientos para esta disolución, podamos inferir la concentración de esta disolución. Entonces, para esta disolución que está aquí, ya nosotros conocemos la concentración en molar, que es 0.39 99 molar. Y esa es la concentración de la mezcla conocida. Lo que yo deseo ahora es calcularle la densidad, porque la densidad es una propiedad que no varía, o bueno, depende de las concentraciones, pero no varía con temperatura, no varía con otra variable, eh, o con otra, otros efectos. Entonces simplemente lo que hago aquí es cargar nuevamente el, la balanza, y voy a medir cierta cantidad de esta disolución le voy a medir la masa y con eso tengo la densidad. Y cierta cantidad de esta otra disolución le mido la masa y con eso tendría la densidad. Y luego teniendo la densidad de la conocida, la densidad de la desconocida, y la concentración de la conocida, puedo conocer la concentración de la desconocida. En este caso en vidrio voy a cargar, no sé qué tenemos por aquí, un frasco, no, esto no me sirve, un poco, un pique más pequeño, una pipeta, un una probeta graduada. Un Entonces voy a cargar una probeta graduada, de la más pequeña que haya, la de 10 mililitros. Esto usualmente en un laboratorio yo tendría que hacerlo con un picnómetro para medir la densidad, pero bueno, no hay un picnómetro disponible. Hay una pipeta graduada de 10 mililitros. Voy a duplicarla eh, para hacer las dos medidas. Entonces, la de la izquierda, voy a llevarme la muestra problema que está aquí, la muestra conocida. Y acá está la muestra desconocida. Voy a retirar el, esta agua que está aquí, que no, no me, me está estorbando en pantalla. Remove. Y voy a retirar esta sacarosa que está aquí. Remove. Lo que voy a hacer es medir la masa de la probeta vacía. Y la masa son exactamente 23.5688. Voy a revisar si la otra probeta también tiene la misma masa. 24.5684, voy a regresar la otra nuevamente, 23.58, entonces no tienen la misma masa y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la, esta que está aquí en la izquierda voy a colocarla como, renombrarla como muestra desconocida. Y la que está aquí en la derecha voy a renombrarla como muestra desconocida. Listo, entonces a la muestra conocida voy a pedirle la masa de la bureta. No, no lo hago con TEL porque estoy seguro que no va a funcionar, entonces simplemente vamos a hacerlo así. La muestra la conocida son 23.5688. Anotemos bueno, esto por acá. Masa, masa de la probeta conocida va a ser igual a 23, 56, 88 gramos. Bien, tenemos la masa, la retiro por aquí, y voy a colocar la, pues, la probeta de la muestra desconocida. Entonces, la masa, nuevamente, masa de la desconocida, Va a ser igual a 24,5684. Listo, ahora voy a llenar cada una de las dos buretas con 10 mililitros y voy a ver cuánto eh, aumenta la masa y la diferencia de la, la pipeta, la probeta vacía y la probeta llena, pues me da la masa de la disolución y como le transferí 10 mililitros, puedo calcular la densidad. Entonces, eh, por aquí vamos a determinar la masa de los 10 mililitros de la conocida. Va a ser igual a la siguiente operación. Entonces voy a retirar esto aquí y le voy a transferir de la muestra conocida 10 mililitros a la probeta. Aquí me empieza, ¿cuánto volumen? 10, me doy transferir, cierro esto allí y ya la probeta se llenó con 10 mililitros, la coloco en la balanza... Y anoto esa cantidad, ahora pesó 34.0150. Entonces serían 34.0150 gramos. Menos eh, la, la masa de lo que pesaba vacío. Lo que pesaba vacío exactamente, 23.5688 gramos. Esta diferencia me da la masa de la disolución entre 34,10,4462. Gracias. 10,44 gramos. Bien. Esa es la masa de los 10 mililitros. Y el volumen son 10 mililitros. Por ende, la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Entonces serían 10,4462 gramos entre 10 mililitros. Eso me da exactamente 1.044. 6 gramos por mililitro. Bien, esa es la densidad de la muestra conocida y la muestra conocida tiene una concentración de eh, 0.... ¿dónde está? 0.34979. 0.34979 molar. ¿Listo? Entonces tenemos que la, que la conocida tiene una densidad de 10.446 y la molaridad de 0.34. Entonces ahora a ustedes les compete determinar la densidad de la muestra eh, desconocida utilizando el mismo procedimiento. Pues yo les dije que yo les enseñaba hasta calcular la densidad de la conocida, pues ya a ustedes les tocará cargar esta, eh, transferirle los 10 mililitros, medirle la masa, sacar la diferencia, dividir entre 10 mililitros y tendrían la densidad de la mezcla desconocida. Y esa cantidad, pues, debería darle aproximadamente, la des, perdón, la, la molaridad debería darle aproximadamente 0.6386. Bien, entonces ya salió ese punto, ya a ustedes les compete el siguiente paso, que es determinar la molaridad de la mezcla pues de la mezcla desconocida, y vamos entonces a avanzar con el punto 2.3. Punto en este punto, pues lo que vamos a hacer es dilución. Dilución es una parte de las eh, concentraciones, de la unidad de concentración, lo más fácil es que hay. que pues quedaron estos dos puntos para el final, son bastante sencillos. Y nosotros vamos a pensar una solución a este problema. El problema es que estamos en un laboratorio y nuestro jefe me pidió que preparara un medio litro de una disolución de ácido clorhídrico 3 molar para realizar ciertos experimentos. Entonces, cuando yo voy al almacén de reactivos, el auxiliar solamente me dice hey, lo único que hay aquí es ácido clorhídrico 11.6 molar. Entonces, vamos a realizar los cálculos para poder preparar la disolución que me pidió mi jefe, una disolución 3 molar en medio litro. Medio litro, 3 molar. 3 medio litro, 3 molar serían 500 mililitros eh, de una disolución 3 molar. Conociendo la mezcla, pues, la, la stock, que la, fue la que me proporcionaron en el laboratorio, que son 11.6 mililitros. Pregunta, ¿necesitan eh, de este ejercicio más asesoría? O ya con estos datos lo sacan. Esto que está aquí sería volumen de la diluida. Esto que está acá es concentración de la diluida. Y esto que está acá es eh, concentración de la stock. Ya con esos datos, sabiendo la fórmula, volumen de la diluida esto en verde por aquí, esto es concentración de la diluida. Con estos datos y aplicando la siguiente fórmula, este, concentración de la stock por el volumen de la stock, es igual, bueno, aquí no me ocupo a concentración de la diluida, Vamos a colocar esto más pequeño, voy a el tamaño de esto, y coloquemos esto más pequeño para que se pueda entender, estamos hablando de el siguiente procedimiento. concentración de la stock por el volumen de la stock es igual a la concentración de la diluida por el volumen de la diluida. Entonces concentra estas que estoy marcando en verde pues son las que están acá marcadas en verde perdón, en la diluida esta sería concentración de la diluida volumen de la diluida, estos datos los conocen porque están allí en el, en el ejercicio, en el laboratorio, y este dato también lo no conocen, que es de la stock. Simplemente van a despejar volumen de la stock, y el volumen que les de aquí es el que van a completar hasta los 500 mililitros de, de la diluida. Con esos datos resuelven este punto, está relativamente sencillo, el único problema es que hay que hacerlo de manera realista. Y el 2.4 es similar, bastante similar, y la solución es la siguiente. Estamos con un deportista, un médico, y nosotros como químicos, estamos en una situación en donde estamos remotamente alejados de un hospital, de una ambulancia y todo, y el deportista ha sufrido una herida con jabalina en la pierna, que esta herida se puede infectar fácilmente. Entonces se requiere que la lavemos. Entonces el médico me pide a mí como químico que prepare medio litro de una disolución 0.154 molar de cloruro de sodio. Y listo. Entonces en este punto lo único que tenemos que hacer es preparar la disolución 0.154 molar medio litro. Hay que hacer los cálculos respectivos tomando eh, cloruro de sodio. Las disoluciones NACL. Tienen volumen, tienen molaridad, pueden calcular las moles. A partir de las moles llegan a los a gramos, utilizando la masa molar del cloruro de sodio. Utilicen la balanza, pesen y preparen su disolución. El único problema es que vamos a realizar esto de manera realista para preparar la disolución. Les voy a ayudar con el último, pero no le ayudo con el con el 2.3, les ayudo con el último, a ver, pero el 2.3, pues simplemente aplican en la expresión y les ayudo con el último, cómo se haría de modo realista, que es lo que me está pidiendo este ejercicio en particular. Entonces, bien, la disolución que tengo, o lo que tengo que preparar en el punto 2.4 es una disolución que sea, aquí voy a dibujar un frasco volumétrico, que sea medio litro, porque el médico me dijo que era 500 mililitros, entonces el volumen de este frasco volumétrico, volumen, va a ser igual a 500 mililitros, que esto pasado a litros, es igual a 0.5 litros. Por otro lado, eh, me dice que la concentración que debo preparar, sea una concentración, o sea la molaridad, tiene que ser igual a 0.145, 0,145 molar. Esa molar quiere decir moles por cada litro de disolución, pero voy a preparar medio litro. Entonces, para conocer la cantidad de cloruro de sodio, es decir, las moles, perdón, moles NACL, esto va a ser igual a la, la molaridad por el volumen, es decir, 0.145. 145 moles por litro, por el volumen que es 0.5 litros. Eso me da igual a 0.145 por 0.5, eso me da 0.0725 moles de cloruro de sodio. Ahora esta cantidad la voy a multiplicar por la masa molar de cloruro de sodio, para determinar la cantidad de cloruro de sodio que debo pesar. Entonces yo sé que un mol de NaCl pesa 58.45 gramos. Esta cantidad la saco de la tabla periódica. Entonces esto lo multiplico por 58.45 gramos, y eso me da 4.23. Esto Por acá, esto me da 4.23, perdón. 23 76 gramos de cloruro de sodio. Listo, para preparar esa disolución, pues básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy al recurso este de nuevamente, pero no regreso a. No voy a trabajar con el de las sino con el punto de. Bueno, aquí no me dice con cuál trabajar, porque voy a trabajar con una que tenga cloruro de sodio, y que me tría. Esta, preparar disoluciones a partir de sólidos, me voy aquí, go. Y listo, voy a buscar en los sólidos cloruro de sodio, entonces aquí cargo el cloruro de sodio, tengo, eh, adicional a eso necesito un frasco volumétrico de 500 mililitros, ahí está, ascublometríco de 500 mililitros. Adicional a esto necesito eh, agua destilada, ahí está. Además necesito, necesito una balanza, ahí está. Esta la balanza. Necesito o voy a ocupar um, una bureta, en, en otros. Aquí está una bureta por aquí? Una bureta de 500 la ocupo. Y, y pues ya, ya, yo creo que con esto, ah bueno, voy a ocupar también un, un papel para pesar. Entonces, en el procedimiento ya yo me di cuenta o entendí que lo que debo pesar es 4.2376 gramos de cloruro de sodio, transferirlos a ese frasco volumétrico de 500 y adicionar agua hasta llegar a la, a la, al menisco. Entonces coloco el, este coso aquí. Le coloco tear, bajo el cloruro de sodio, aumento el zoom para que ustedes puedan notar, y pongo el cloruro de sodio encima. Esto lo vamos a hacer de manera realista. Entonces ya preciso no va más, esta pestaña precisa no va más, vamos a hacerla de manera realista. ¿Sí? Y en la manera realista lo que vamos a hacer es cada vez que yo presione este botón, el señor robot va a tomar un poquito y lo va a echar ahí en el entonces, la cantidad que yo debo pesar es 4.2376. Lo más cercano que podamos pesar a 4.2376. Les voy a darle clic allí. Y dice que no ha transferido nada. Entonces, vamos a darle clic allí. Le di clic y transfirió 4.44%. ¿Qué pasó aquí? TER, por esto Eliminar el sólido. Y eso es lo que pesa el, el papel. Voy a ver nuevamente TER. El papel aquí pesa 5.06. Le doy TER, que coloca en cero. Coloco el cloruro de sodio. Le doy realista. Y le doy to Pull transfirió 0, 3.4, y le doy otro clic, allí, chiquitico 4.51, y bueno, yo creo que con 4.51 estoy contento, dado que es bien difícil realizar ese cálculo, y pues la disolución no tiene que ser exacta, entonces con esa cantidad estoy en 4.5113, es parecida a 4.23 cuando estoy por encima ahí está bien aunque bueno si yo quiero puedo realizarla nuevamente eliminar el sólido o quito el caso este, coso este voy a eliminar el sólido y coloco la balanza enter le coloco esto nuevamente acá le coloco enter cargo el cloruro de sodio lo coloco encima y nuevamente ahí doy, dando click, gramo, le doy poniendo clic transfiero 1.2 gramos le doy clic otra vez 2.19 le doy clic otra vez, no transfiero nada, 3.4. doy clic otra vez, nada, cliccito, cliccito, 4.54. Bueno, al parecer esa es la cantidad mínima que puedo transferir usando 4.54.15. Entonces la cantidad que voy a adicionar aquí, eh, me voy a ir realista, pues, si doy... Todo, él transfiere todo, ya no hay más nada ahí. ¿Sí? Listo, soy la X y ya transfirió todo el cloruro de sodio. Lo transfirió a mi frasco volumétrico. Ahí, Aunque no se ve, ahí está el cloruro de sodio. Lo voy a colocar a un ladito, voy a eliminar... No, okay. a un ladito allí. Voy a eliminar este papel para pesar. Elimino la balanza. Y eliminó el cloruro de sodio. Ahora lo que tengo que hacer es transferir eh, 500 mililitros. Bueno, ustedes dirán, eso es fácil. Eh, ahí en estos momentos, en estos momentos, si yo le doy clic al frasco, usted, en estos momentos tiene un volumen de 2.097 que corresponde al volumen de cloruro de sodio que le agregué, de la masa de cloruro de sodio. Necesito que eso se llene hasta 500. Entonces hay dos procedimientos, uno, bueno... El procedimiento es el de la siguiente manera. Tomo el agua destilada y la coloco aquí encima. ¿Sí? Nuevamente el procedimiento es realista. Entonces yo empiezo a presionar allí. Empieza a caer agua destilada. Me doy cuenta de que lo que agregué fueron 85... En estos momentos el balón tiene un volumen de 85.89 mililitros. Entonces si sigo presionando allí. Voy echándole volumen. Voy echándole volumen. Cuando el volumen esté cercano a los, a los 500, es decir, ya como esté en 450 más o menos, me meten. Voy a seguir echando. Voy a colocar esto más pequeño para poder ver. 344. Estoy echando 365, 397, 429. Voy a echar otro poquitico. 439, 461. Ah, bueno, con 461, quito aquí el frasco volumétrico, y en estos momentos el frasco volumétrico me dice que tiene un volumen de 461, pero ojo que el volumen tiene que ser eh, 500. Entonces me hacen falta aproximadamente eh, 39, o algo de 38.9 mililitros para poderlo llenar. Esos 39.8 mililitros los voy a adicionar con la bureta, entonces simplemente tomo aquí el... el Agua destilada y voy a llenar a la bureta. La bureta se llena hasta la cantidad máxima. Sí, ya la bureta no, no, no aguanta más. Retiro aquí el. el feste, y en la bureta, bueno, dice que tiene un volumen de 53 mililitros. Ahora lo que voy a hacer es agregar ese volumen de agua de la bureta al frasco volumétrico. Recuerden que el frasco volumétrico debe tener un volumen de... Eh, debe quedar con un volumen de 500 mililitros, que en este momento tiene 4,61. Nuevamente lo tomo, lo coloco encima y voy a empezar a agregar volumen. Más o menos el volumen era 40, eh, perdón, 39. Le doy HoltoPur. Sigo echándole. Sigo echándole 46. Bueno, ahí... 461 mililitros. Bueno, ya aguanta más, aguanta más. 462. 465. 467. Bueno, ya aguanta echando. 470. 62. Sigámosle que eso aguanta. 475 y le seguimos echando. 477, 477, 480, me faltan 20, 481, me faltan 19, 15, sí, 490, sí Esto fue el 492, 493. Cuatro noventa y 4,98.5, noventa 67, 72, 77, 92, 39, siete, cuatro noventa y ocho casi estamos llegando. Y listo. 499.94. Ya con eso estoy contento. Y esta es mi disolución. Eh, que tiene una molaridad de. 0.15. Y acá me ha dado la molaridad de cuánto. 0.145. Recuerden que el médico me dijo que la molaridad tenía que ser 0.145. Pero con, con lo que tengo a la mano, eh, la molaridad que pude determinar fue 0.155. Entonces no estoy tan lejos de la disolución que me pidió preparar. Entonces con estos datos estoy contento y ya con esta es la disolución que le puedo entregar para que le lave la herida a nuestro amigo deportista que se enterró una jabol, jabalina en la pierna. Entonces ya con esta cantidad de la que yo le puedo proporcionar al médico para que cure al deportista. Y bueno, el, el anterior se hace más o menos igual, aquí simplemente realizan los cálculos y eh, utilizan el método realista. Eh, sé que es muy difícil, eh, como cómo les explico, sé que es muy fácil engañarme, decir, bueno, no voy a usar el método realista, voy a hacer aquí la transferencia, aquí coloco la cantidad precisa y aquí simplemente escribo la cantidad de volumen que voy a transferir y listo, ya está. Pero bueno, la, la idea de que realicen este ejercicio utilizando métodos realistas es que por lo menos vayan entrenándose que en el laboratorio eso lo van a hacer de modo real. Si ustedes en el laboratorio no van a poder decir, bueno, yo quiero transferir exactamente 50.4 mililitros, eso no lo pueden hacer en el laboratorio, tienen que hacerlo de manera real, midiendo, abriendo una llave, cerrando una llave, entonces... Como les dije, es muy fácil engañarme, o, sea, o decir, bueno, esto lo hago pues, de manera precisa, pero la idea es que ustedes lo hagan de manera realista. ¿Ok? Entonces, ya ahí les toca a ustedes, eh, el, les tocaría entonces calcular la densidad de la mezcla genérica, esa de la Coca-Cola genérica, y con ello van a determinar la molaridad de esa disolución, y les quedaría por calcular la cantidad de ácido clorhídrico concentrado que van a necesitar para preparar esa disolución 3 molar de la disolución diluida. No sé si tienen alguna duda respecto. Por acá. Sí, Jessica, aparece una balanza, aunque en la U solamente hay una, una sola balanza. Y por lo general... Bueno, les digo en mi experiencia cuando estábamos en presencialidad, si un profe a la misma hora del laboratorio pedía la balanza, pues tocaba ir a ese laboratorio a pesar. O sea, que la pidiera primero se quedara con la balanza. Se queda con la balanza. Y los demás estudiantes que la necesitan usar de otros cursos tienen que ir al laboratorio, pedirle permiso al profe para poder entrar y usar la balanza. Nada más había una solita. Y sí, sí, es una, como la, la, la universidad son así, a veces se va la luz, no funciona, bueno, en fin es lo que hay de momento no sé si tiene alguna otra duda eh, la, la compañera que estaba intentando ingresar ingresó si se aburrió y se fue ¿Sí? Eh, ¿Sí? dígame eh, ah bueno la compañera quiere hablar no sé qué le pasa si ha pasado con varios... No entendemos nada. Bueno, por lo menos yo. Las grabaciones de los laboratorios, sí, señor, ya las subí, las dos. Lo que pasa es que se me olvidó decirles en dónde las encuentran. Pues aquí les muestro más o menos, esto es eh, mis videos. y en mis videos, eh, en mis listas de playlist. Entonces les voy a compartir el playlist de 23.026 Laboratorio de Química, que es este. Voy a abrirlo aquí en público. Les voy a copiar el link. Ahí está el Laboratorio de Disoluciones Parte 1. Bueno, está el, el primer laboratorio que fueron normas generales de Laboratorio de Química, y luego está el Laboratorio de Disoluciones Parte 1. Les voy a compartir este link de ese canal en particular. Bueno, de mi canal y de esa lista de, de, de reproducción en particular. Igual cada, cada semana voy a estar alimentando estas listas con el nuevo video de la sesión de hoy, por lo menos. Profe, sí, para cuando no vaya, no sé, a realizar estos ejercicios, uno puede haber las grabaciones. Y no se puede guiar de esas grabaciones para realizar de hecho ejercicios. Sí, sí, sí, en teoría esa es la idea. Que, de lo que eh, este, el video de esta sesión muy probablemente lo suba mañana, porque ya, bueno, el aunque en la universidad seguimos teniendo bastante trabajo, eh, pues ya tengo un poquito más de tiempo, que ya pasamos unas, unas auditorías que estaban ahí pendientes. Entonces, ya le subo este mañana al a YouTube, y les... Bueno, de hecho voy a crear el Classroom del laboratorio, y ahí también les voy a subir los videos. Y de igual forma como estamos haciendo con teoría. No sé si tiene alguna duda, alguna inquietud. puede a detener la grabación ya.